Buenas tardes, estimados amigos que nos visitan de Latinoamérica, que nos sintonizan desde Latinoamérica, desde los países de Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Perú, Centroamérica, Guatemala, les damos las bienvenidas. Eh, vamos a iniciar esta segunda charla naranja en la cual vamos a tocar temas muy importantes que va, esperamos que sean del agrado de ustedes. La verdad nos sentimos muy emocionados de que, sabiendo de que no podemos visitar ahorita a cada uno de sus países, lo podemos hacer por este medio. Así que este, iniciamos nuestra charla este día, vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a tocar el tema de los torques, muchos nos han consultado sobre el tema de torques y pernos, y vamos a tocar la primera marca de productos Freightliner. Así que esperamos que sea de mucho agrado para ustedes. Eh, en este caso, para dar la charla de los torques, queremos darle la bienvenida a Óscar Hernández y Benito Gutiérrez. Los invitamos a pasar. ¿Qué tal, Óscar? Oh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Benito. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Benito. Gracias. Así que los dejo en las manos de los expertos para que les platiquen sobre los torques. Con permiso. Buenas tardes a todos. Eh... Gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión que estamos haciendo para todos ustedes eh, darles la mayor, mayor información que se pueda dar eh, con relación a todo lo que es torques, eh, productos de GAP, información técnica, lo que ustedes requieren. Bien, aquí tenemos a Oscar Hernández, quien es el que nos va a dar el cursito de pequeño aquí de lo que son torques. Muchos, Todos conocemos. Pues la aplicación de un torque, o se hace con un torquímetro o lo podemos hacer a llave o lo podemos hacer como lo hacemos eh, normalmente. Si no tenemos torquímetro, metemos un tubo y en el manual y podemos hacer un torque. Desgraciadamente ahí no podemos medirlo y con un torquímetro sí podemos medirlo. Pero aquí está Óscar que nos va a explicar cómo sería la, lo mejor y nos va a dar una introducción con relación a más que más? Okay, nada, gracias Bento, buenas tardes aquí a la audiencia de que nos siguen ahí, este, vamos a platicar ahorita del tema del torques y vamos a pasar lo que, que es el torque verdad, que ahí tenemos duda, y como definición tenemos que el torque se conoce como el apriete controlado que se da de un perno a una tuerca de llave especial llamado torquímetro indicando por una tabla ya sea que están en, en internet y también parte que lo indica lo que es el fabricante de algunos soportes o algunas piezas de refacciones o sea el perno le podemos llamar a un tornillo tornillo, perno, perno. tornillo, birno okay. que es su, su nombre técnicamente okay. uh -huh. ahora vamos a pasar a lo que es, que es llave de torque ¿Qué es la llave de torque que sí es una herramienta que se utiliza para apretar el perno, el tornillo o tuerca a precisión y se le da el nombre como llave de torque o es un dinamométrica. ¿Qué significa esto? Vamos. Aquí tenemos una pequeña llave, uh -huh, que es una característica. Y puedo regularse utilizar algo, que es un dado, y se le da un giro sobre la fuerza y la distancia. Nada más. Sí. Así sí, Ahora, bueno, eh, ya nos podrías mostrar una gráfica o algo donde veamos. Eh, el, el, la, ¿Las mediciones cómo se pueden dar y en qué unidades? Claro, vamos a utilizar lo que son las escalas graduadas En este caso, las escalas graduadas del torquímetro hay en dos formas En la parte de lo que es libras-fuerza Y la otra que es el sistema internacional que es newtons-metros Ok Ajá. Bien. Y aquí, como vemos, de un lado tenemos lo que es libras por fuerza Y del otro lado tenemos lo que es newtons- new okay. torquímetro eso lo estamos viendo creo en la pantalla ahí para que lo tengamos y podemos observar hay digitales hay eh, analógicos entonces tenemos de los dos tipos ¿ok? ¿Sí? ¿cómo podemos buscar? Eh, yo normalmente pues voy a eh, pido un tornillo común y corriente o hay de grados o, o cómo puedo yo hacerle para poder este en algún momento aplicar el tornillo que yo requiero y el torque o el grado, ¿cómo lo puedo identificar? Pues okay. un poco sí, fíjate que aquí hay, vamos a hablar de los grados y clases de los pernos y hay de dos formas, uno que es el sistema inglés y el otro que es el sistema internacional aquí tenemos en el cuadro una comparativa de cómo tenemos lo que son las cabezas entre el sistema inglés y el sistema internacional, el sistema inglés tenemos que son rayas en la parte de la cabeza y en la parte del sistema internacional tenemos un número ya este, marcado Ahorita vamos a pasarnos a hacerlo ampliamente, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo qué grado, o sea, grado 5, he escuchado el grado 5, el grado 8, que no tiene grado, que viene cromadito nada más, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo identificar esa parte de ahí? Ok, vamos a hablar del sí. sistema inglés. El sistema inglés, el grado de dureza, se determina según las líneas quintadas en la cabeza. Cuando el perro se tiene, en este caso, este, vamos a hablar que es un grado 2. La norma te marca que las líneas que tienes quintadas en la parte de arriba le van a sumar 2. En este caso, si tú estás adquiriendo un perno de grado 8, en la parte de arriba va a tener 6 líneas, más aparte los dos que marca la norma tenían 8. Es el grado que se le da al tornillo. Entonces, en este caso, cuando tú vas a la ferretería, puede decir sabes qué quiero un grado 8 grado 8 lo veo en la casita hexagonal y veo que son 8 6 líneas, y líneas? Es grado, 8, ¿Es grado, 8? 8. grado 5 cuántas serían grado 5 tendríamos tres líneas cuáles son los más comunes en dado momento en el mercado de automotriz en el mercado automotriz manejamos dos tipos de tornillos que es el grado 5 y el grado 8 es lo okay. más común fíjate ¿no? que ahorita en las tablas bueno, Vamos a hablar del sistema métrico décima o internacional, que en este caso es, tienen tintadas por número. En este caso, pues, estamos hablando de un, un 10.9 o un 8.8. O sea, más fácil es checar. más fácil. ¿Qué diferencia existe, digamos, en acero o cuál es la, en, en el sistema internacional con relación al, al, al, al inglés? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de las tablas de conversión entre las diferentes normas. SAE lo marca con grados, mientras que Dino Eiso lo dice acerca de clase y te dice el 5.8, que sería la igual entre la, las normas. Ah, okay. Ahora, yo he visto que algunos, no todos, normalmente he visto buenos números del de internacional, los he visto en algunos soportes de al motor, eh, por decirlo soportes de motor de Kenwood 13, trae algún tipo de tornillo de ese tipo marcado que, que es del de grado 10.8, algo así. Claro, ahorita vamos a hablar acerca de los motores, pero bueno, también ahorita antes de pasar a ese, vamos a hablar acerca del primero cuando es torque de con dos torques de acero con acero. en este caso vemos una percha en la imagen, que, ¿cómo identificamos un torque? Primero, el tornillo es de tres cuartos en la cual estamos ahí sujetando lo que es la percha con el chasis, ajá, y nos vamos a ir a una tablita, que en la cual buscamos que es el número 8 que es el grado, y vemos que eso es tres cuartos, en este caso serían 286 y Ajá, libras, pie, de lo que es el torque. Bueno, en, aquí, bueno, lo que estás explicando, me podrías decir un poquito. Aquí yo lo que veo es que es metal, metal. Es correcto. O sea, si yo pongo una base en el chasis y lo quiero apretar, entonces este el torque que yo voy a aplicar lo aplico sobre esa tablita. Es correcto. Voy a aplicarlo sin problema. Sin problema. Por, por un buque de muelle, por decir que en el centro tiene metal y en lo, los extremos tiene una placa a ambos lados y lo voy, a, lo voy a apretar, ahí aplico el torque que me estás indicando, porque es puro acero con acero, que es Es correcto, cuando se pone acero con acero, el apriete va a ser retardo. Ah, ok. Ahora, Ahora ah, perdón, sí. es la pregunta que te iba a hacer. <risa> ¿Esta tablita la puedo aplicar yo para aplicar un torque a los soportes de motor? O sea, por ejemplo, tú me estás ¿sí diciendo que el 3 cuartos son 286 libras aproximadamente. Todo, ¿Puedo, yo les tengo que aplicar a ese tornillo de tres cuartos un soporte de motor. Le voy a aplicar ese torque. Mira, aquí claro que no. Porque nosotros como es un material elástico, ajá, nosotros queremos que dar un torque especialmente específico para que pueda amortiguar. Ajá. En este caso, nosotros como somos fabricantes, te damos el torque. El torque adecuado sería de 90 pies libras. O sea, tanto baja. Tanto baja. ¿Por qué? Para evitar ajá, que cuando tú ofreces más pasen las vibraciones a lo que es el chasis. Ahora, recordemos que cuando es acero y acero, nos vamos a tales. Cuando realmente es una parte de acero con goma, nos vamos a lo que es el torque del fabricante. Y sí. en este caso pueden este, estar en la página de Facebook, estar por lo que es por correo o lo que es un asesor técnico. En este caso, ser que es asesor técnico que es de GAP. No, yo señor, yo te digo porque yo he visto que en los talleres... Meten soporte y todo, le meten la pistolita de media y pues le dan, le dan, le dan, le dan. Yo creo que se van a llevar las 110, 130 libras. ¿Es correcto eso? Fíjate que ahorita en esa parte, si sí nosotros queremos quedar bien el torque específico para que tenga un buen trabajo y te dé más durabilidad de soporte. O sea, si me paso de torque, ¿qué pasa con esa? Yo veo ahí en tu diagrama que tienes una parte elástica en la parte de arriba y el soporte motor por lógica tiene partes elásticas que van a ser las que van a motivar, en este caso el, el polímero y eh, veo que si, ahí se sí es una pequeña llantita, llamándola así, o una deformación con relación al soporte original este, si yo aplico demás ¿qué pasa? si yo lo aplico de más, aparte de que voy a perder, yo me imagino que vas a perder una altura que tiene ya el, el, el motor con relación a la transmisión y vamos a tener a la mejor vibraciones, por esa aplirte demasiado este fíjate que hay dos cosas importantes, una que como comentas Inge, que es dos, uno vamos a perder lo que es la altura del motor y esto va a ser desigual lo que es la altura, y dos, aumento como es un material elástico lo que va a hacer vas a comenzar a deformar el material y vas a tener que este, se puede romper por una sobrepresión de lo que es el tornillo, ante la liga de lo que es el soporte del motor ok, bien, ok, entonces eh... Bien, pues esa es este, buena información. Eh, les invitamos cuando tengan dudas con relación a torques de soporte de motor. Tenemos para todo tipo de soporte en diferente diámetro de tornillo, grado, todo lo que necesiten. podemos apoyarlos para que tengan un mejor funcionamiento en su unidad. ¿sí? Estamos a sus órdenes. Oscar, muchas gracias. Eh, Jorge, no sé si algún comentario o algo. Bueno, muchas gracias Benito, gracias por, por la plática, les agradezco Bien. muchísimo, gracias, bueno, gracias por, por esta charla, creo yo que nos, nos da muchos, mucha luz de la consulta que estábamos teniendo por internet,